ocasión me encuentro en la avenida libertad de san francisco de macorís para darle seguimiento a este anuncio que hicieran las principales eh, federaciones de transporte del cibao la federación uh, fena, eh, central de trabajadores del transporte quien anunció el aumento entre 5 y 10 pesos al pasaje a partir de este lunes eh, así lo expresaron gervasio de la rosa y del Consorcio Dominicano de Transporte afirmaron que las alzas se deben a un reajuste para equilibrar y sostenibilidad del sector que ha golpeado por los precios de los combustibles. Eh, esta situación, nosotros antes de hace varios minutos estuvimos hablando con personas los cuales, los cuales mostraron su desacuerdo con este incremento y destacar que el transporte urbano registra un aumento de 5 pesos el segundo en, en varios meses ya ahora el transporte urbano en esta ruta de la avenida libertad ya el nuevo precio es de 35 pesos 10 pesos de aumento del pasaje para aquellas rutas de transporte interurbano en algunas en algunos de los casos nosotros en este caso también eh, Tratamos de hacer esfuerzo por conversar con estos dirigentes sindicales, sin embargo los mismos han establecido que de acuerdo a la directrice que le han enviado la asociación se han eh, negado a ofrecer, a ofrecer cualquier tipo de declaraciones en torno a este incremento del aumento del precio del pasaje, el cual repetimos, 5 pesos de aumento al pasaje. Eh, urbano, 10 al pasaje interurbano, de acuerdo eh, los choferes han establecido que es al alto costo, vamos a tratar de conversar con uno de los choferes para ver qué nos dice caballero, estamos completamente en vivo para Medios Telenor, el nuevo precio del pasaje ¿cuál es? 35 ¿cuánto? 35 ¿ya desde cuándo fue el aumento, hoy? de hoy? no, desde el día 20 anteriormente estaba eh, 30, ¿cuánto fue el aumento? 5 pesos 5 pesos ¿Y a qué se deben este eso? Eso es el combustible y todo. Y toda la pieza, los neumáticos. ¿Y los y todo. Han bien el sí, bien, estaban de acuerdo. Bien, de ellos acuerdo. mismos eran que estaban de acuerdo todo, porque ellos reconocen la situación. Gracias. Ya ahí pueden eh, pudieron escuchar ustedes 5 pesos de aumento del precio del pasaje eh, en esta ruta urbana de San Francisco de Macorís. 10 pesos de aumento. Para eh, la ruta que trabajan con gasolina, 5 para los que trabajan con gas licuado de petróleo.